señores el cantante Luis Enrique Caonabo Mesa piensa va iba a pedir adivinanza <ríe> ¿Eh? el artista urbano Luis Enrique Caonabo Mesa mejor conocido como Tóxico aseguró este miércoles que se quedará en el país pese a que ayer dijera en sus redes sociales que se irá a un país más seguro y sin doble moral a declaraciones del cantante urbano entendidas, a, emitidas a su salida de un citatorio en el Ministerio Público surgen, luego de reiterar sus disculpas por el hecho, así como de sugerir a las personas que le den seguimiento a sus casos, denunciados a través del Ministerio Público. En tanto que el abogado del artista urbano, Andrés Toribio, informó que la Fiscalía de Santo Domingo está iniciando una investigación sobre el referido caso y que hay elementos que pudieran dar lugar a una implicación de la investigación, a una aplicación. Ampliación ah, de la preso. investigación, así es okay. Vamos a escuchar ahí a Tóxico Hola, qué tal Todo bien, todo bien La fiscalía está haciendo unas investigaciones Y en breve mi abogado Va a dar algunas declaraciones más profundas De todo lo que se está investigando Y lo que le digo a la gente Es que pido disculpa pública, Una disculpa pública Ya que, lo que con lo que sucedió Pero lo que le exhorta al pueblo es que siempre le den seguimiento. Cuando usted agarra un apresado, tiene que darle seguimiento con el Ministerio Público y con la Fiscalía para que el proceso se termine, que eso es lo que sucede, que, que el pueblo no, no entiende que cuando un ladrón se, se, se, se agarra, lo ponen en libertad por uno mismo, porque uno no le da el seguimiento requerido. O sea, uno lo, pone, lo lleva a la justicia y no vuelve mal. Y el plan es siempre, siempre asistir a cada vista para que se termine el proceso. Gracias, mi pueblo. Si tú supieras, yo, yo amo la República Dominicana y vivo de mi gente, o sea, pero que realmente tú sabes que una vez se dice cosas que después se arrepiente. Yo soy dominicano y pro-dominicano. Por eso todas las inversiones que tengo las tengo en mi país, no la quedamos, República Dominicana. Y nos quedamos. Y nos quedamos. <risa> no, más adelante nosotros vamos a emitir un comunicado con relación a la investigación. Ahí está, señores, que después ay mi país, pero ya está arreglando este país con Luis Abinader a la cabeza eh, <risa> el problema es que la figura pública como nosotros, no podemos sí, incitar a la violencia Exacto. Entonces, todo el psicólogo lo hizo sin pensar, porque está cansado de los robos y nosotros también estamos cansados de los robos pero hay que orar y darle seguimiento eh, 200 días bajando el cuartel 300 días bajando el cuartel y lo sueltan adelante. Ey, ¿Cómo te quedó el ojo? Imagínate eh, <risa> ¿Tú sabes Porque sabes que, uh, que lo que yo dije, lo que él está diciendo eso fue lo que yo dije ayer y tú bueno no, que no, aunque no. lo diga Tocico él, él, él, él tiene su <ríe> y Camilo Verejo, no, no no, él sigue, que no, no programa, pero, pero que él sigue yo sigo con mi pensar, yo lo que entiendo ya. es yo lo que yo lo <ríe> que que le que está dije está pasando las manos con ese muchacho ya yo lo que dije ayer tú o sabes que hay una doble moral en este país tú sabes que Tocico es una figura y ante la televisión y el ojo público él tiene que decir esas declaraciones y retractarse Decir que. que Pero que, su que, pensamiento es otro. ¿Tú me entiendes? Pero eso es para la cámara. Sabemos Ay. que su pensamiento es el mismo de nosotros, ¿tú me entiendes? Ajá, si pero, había podido darle darle, toma que te lleva y no se para a tener o le da. Que esa era la actitud que tenía que tener tóxico. Yo lo dije. El momento guay, Villalona. Es El guay, momento. No que, que no tenía que responder que así? No, no tenía que, no tenía no, que darle. Con, tenía que agarrarlo, ¿verdad? No. ¿Cómo es? Agarrarlo como Villalona, agarrarlo con un paño porque eh, no guay, con un paño no, porque guay, si estaba amarrado ya lo único que tenía que hacer llevar a la policía. Y ya. Villalona estaba robando entonces, ira, oh, tuvo que la, pedir disculpas. Es que lo sueltan Villalón. De ahí la ira tuya. ¿Eh? A usted nunca le ha robado. Con su, esa declaración, usted nunca no, ha sido nunca, víctima no, de un ladrón. No, que no? No me digas que no. No, no. me robado una, no. no, no, no, roba una bicicleta? Oiga, eso. me robaron una bicicleta? En mi casa no me no, no, si usted no, lo había agarrado. No, Villalón, de que venga y lo atraque y le mete un cachazo a usted. Y es más para adelante. Dios te libre. lo libre. Y más para adelante, usted lo agarra. No, lo agarran el ladrón. Y usted va corriendo. ¿Qué usted lo va a hacer? No le pongan la mano. Y vino la Fiscalía. Villalona. Nadie en este país hace eso. Nadie, Villalona. Él, porque es una figura pública y un artista. Por eso es. Pero no es que él pensar. está bien, que porque él dijo eso, que se metan de nuevo. Tuvo que. Es que, es que oye, él, Villalona. Sí. Ahora él no le va a dar, él le va a mandar a dar. Ahora. <risa> es <que tú> <risa> peor todavía. Es peor todavía, mira. Ese ladrón que nosotros estamos, que mucha gente está defendiendo y el ojo público, si hubiese tenido, tenido la oportunidad de entrarle a batazo a, a, al que le robó, lo hace sin pensar. Sí. Y de la y atención del ladrón que esto sí le dio la pela, que se haga un Instagram y un Facebook, de una vez. El ladrón que esto sí le dio No, la influencia se hace. ¿Eh? Influenza lo que Claro. <risa> lo que a los focos al otro día, tío Ah, un, un sin censura. A ah, lo ahorita, a lo interrogatorio para, para, para darle para arriba. Ladrón, el que le robaste si quiere. El ladrón de, re, de retrovisores. El ladrón de retrovisores. Sí, sí, sí. Que esa gente se hace un dineral con eso, con los retrovisores. Ah, sí. Dios, pues sí. lo venden a dos mil y pico y ellos lo dan a tapar. Pero aún seguimos esperando la, la información del Ministerio Público que nos explique qué hay que hacer entonces cuando uno agarra un ladrón. Dale seguimiento, que tú no vas a perder... No, no, días. no, hacerle el momento. que hacemos? No, no papá, va a pagar un abogado, se supone, ¿verdad? Para que le dé seguimiento a su caso. Claro, tú vas a gastar eh, 100 mil. No, y, y va a durar 10 días sin ir al trabajo. Porque tú tienes que ir allá atrás de él. Pero usted lo agarró con él, algo, la mano nada más, usted tiene video. Tiene video ya inmediatamente yo fui el primer día a un video y ya sometido. Ya, el primer día, eso es lo que tiene que hacer. Yo llevo un video, Villalona, me robó, mírenlo ahí video. Ese es él, mírenlo ahí, comparen el video, donde tengo que firmar para que me eh, lo sometan. Y ya el día de la causa yo voy, ahí sí. El día que lo suban a un tribunal, así ah, vea, yo estoy aquí y me robó. Y yo traje el video y la prueba. mírenlo ahí. Ya. Y cantar y submeter. Porque, porque se otra también, o sea, y lo explicó Amado José Rosa esta mañana en el programa de mañana, de aquí de Telenor, que hay procesos en, el, en la justicia que se atrasan y entonces la justicia es tardía. Eso lo explicó esta mañana. Y, y eso es lo que pasa, que te lo ponen a dar vueltas, que reenvío y que va, ah. y entonces uno se cansa y es verdad. Hay que decirlo, por eso es que la, nosotros queremos que la justicia sea más frágil y más con estos casos, porque óyeme, esa vaina, como tú lo dices, eso es investigarlo, prueba, pero pa', y de una vez subirlo a, a, a, al pregunta, tribunal. Eh, el Ministerio Público citó al la, ladrón. Sí. Lo citaron. Sí, pero bueno, soltaron no lo soltaron Lo soltaron, pero está cuál citado. Ministerio público, el lo soltaron. Oye, eso. deberían, como dicen esto, deberían citarlo a él. Claro, deben citar el ladrón de este ciclo porque el destacamento lo soltaron. Ya está afuera. Increíble. Ah, y ahora todo el ciclo es el es, es que está dando viaje para la, la Pero, para la fiscalía. Entonces, ¿Por qué no citan el ladrón? ¿Dónde está el ladrón, el que robó, el que ellos tienen en, en, en un video? Que los mismos vecinos estaban diciendo que tienen harto a ellos. Claro, los vecinos dijeron que, que tienen esos hartos. Entonces el edificio es de él, el dueño que tiene que poner. porque ya está cansado? ¿se ¿Le van claro, a mudar? Claro. No, pues ¿Se le van a mudar? Increíble, Dios mío. O sea, ya. O esos sea, ladrones así mismo es. Eh? Sí, no, pero bueno, bueno, lo dice Trocicó, tuvo que pedir disculpas, llamó a la gente a que no haga la su la justicia no por culpa, su propia mano. El adorno, pero, el, el, el, el, el ladrón, pero el ladrón no pide disculpas y no aquí lo estamos. Lo ah, así mismo, ¿eh? <risa> eso, eso, consecuencia, que ciudadano cuando un ladrón no va a dar golpe, sino Sí, lo va a llevar. No, no va, y vamos, y no, y vamos y a seguir. No lo graben. Vamos a seguir lo mismo, vamos a seguir lo mismo. Todo el mundo haciendo justicia por su propia mano.